Curso online, híbrido y semipresencial. Curso Colvash. Curso Comipem. Curso UNAM. Curso IPN y curso WAM. Academia Más. Soy el maestro Luis Granados. Gracias por tu atención. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.